Oh! <laughs> Ahora llegan muchos martínez pescadores por aquí. Entonces, para fotografías hay que esconderse. Sí, hay que esconderse. ¿Dónde y ya nos lo vamos por a esconder? Para aquí, esta parte. La época, la época. Los pájaros eh, tienen como cuatro conciertos en la naturaleza. En el, en el concierto acuático, por ejemplo, decían...